Benja, es mi cumpleaños, ¿qué opinas? Opino de que no me rompas las pelotas, mentira. Feliz cumple, ahora toca el pastel. Que muerda el pastel. ¡Qué muerda el pastel. Bueno, eh habrá sido algo corto, pero nada, es mi cumpleaños, arre. Pero estoy pasando bien, espero que ustedes también. Así que Benja siempre hizo eras suyas. Así que espero que les haya gustado eso que fue el corno, pero en fin.